Muy buenos días a todos y a todas, y muchísimas gracias por estar aquí con, con nosotros. En este Meetup eh, de la serie organizada por el, la Fundación del Parque de Ciencia de la Salud de Granada sobre temas de financiación, vamos a hablar hoy eh, sobre la, las nuevas la líneas de, de proyectos que llegan algunas gracias a la financiación que viene de Europa y otras son líneas que ya se han venido lanzando estos años anteriores, pero que llegan con unas conexiones económicas eh, muy buenas. ¿vale? La crisis económica, como todos sabemos, producida por el COVID ha impulsado eh, a los gobiernos europeos a lanzar un paquete de estímulos económicos para paliar esta situación y España es uno de los grandes beneficiados de estas medidas. El objetivo, como, como todos sabemos, no será eh, ofrecer sin más ayuda directa, sino impulsar la nueva creación de productos y servicios de forma que cuando eh, se terminen estas ayudas en las empresas, sobre todo aquellas que, que impulsan la investigación y el desarrollo, tengan nuevas capacidades que les permitan eh, competir mejor en un mundo eh, tan globalizado como el actual. Tras meses de deliberación, de bastantes meses, demasiados, la verdad se están presentando estos días ya las primeras líneas de incentivos para el sector salud, que es el que nos interesa, con unas condiciones muy ventajosas que van a suponer una gran oportunidad eh, tanto para las empresas como para los organismos públicos de investigación que colaboren en, en estas líneas. En esta sesión queremos de forma muy, muy, muy práctica presentar, eh, como hemos indicado, algunas de, de estas líneas, algunas de las nuevas y algunas de las que ya estaban, pero que tienen unas condiciones eh, bastante buenas. ¿no? Para eso eh, van a hablar sobre, sobre estas diferentes líneas expertos de, de diferentes consultoras que se dedican precisamente a ayudar a, a organismos públicos y privados a la captación de estas líneas y que graciosamente han querido ayudarnos a, a todos a presentar y a compartir su conocimiento con nosotros. Bueno, eh, estamos hablando de Macarena Sanz de, y de Consortium, que presentará las líneas del AC Accelerator, que hemos tratado en, anteriormente, pero que como no todos asistís a, las, a los mismos meetups, creo que es muy importante que se vuelvan a presentar. Antonio Ruiz, de AIMIN, que presentará las nuevas iniciativas de compra pública innovadora, a través de las cuales se va a canalizar buena parte de Next Generation, Miguel La Orden, de Bioinnova, que presentará la línea de misiones de ciencia e innovación de CETI, una de las cuales la de Misiones IA tiene unas condiciones fabulosas y está abierta ahora mismo. Y Daniel García, de Zavala Innovation, que presentará las líneas de retos, que tienen unas condiciones estupendas. ¿no? Eh, Dicho esto, el, el esquema será el siguiente. Eh, cada, cada ponente va a presentar la línea en unos 10-15 minutillos, va a presentar también su consultora por si estáis interesados en poder contactarlos y que os echen una mano y habrá un breve turno de preguntas. Si vemos que las preguntas se alargan, las dejamos ya para, para la parte final. ¿vale? Eh, podéis ir dejando mientras tanto, si queréis, las preguntas escritas en el chat, que quizás sea lo, lo más práctico y así cuando acaba el ponente en cuestión se cogen y se leen de, del tirón. Os recuerdo que todo esto se está grabando y que se subirá a la, al blog de, de Granada Salud y también se publicará en el blog del PTS. ¿vale? Pues sin más, eh, damos eh, a, damos la palabra a los ponentes y pues sin Macarena, si empezabas tú, si no recuerdo mal. Sí, creo que sí. Muchas sí. gracias. Pues, gracias a ti. Pues, a ver, voy a compartir... ¿eh? Un momentillo... Ay, esperar un momento, ¿eh? perdón. Bueno, mi nombre es Macarena Sanz y, nada, como ha comentado Pablo, voy a hacer una, una descripción eh, eh, general de, de las oportunidades que hay para salud dentro del European Innovation Council, ¿vale? Eh, Pablo, me has disculpar un momento, tengo que salir y volver a entrar ¿sabes? Porque no me deja o sea, me dejaba compartir pantalla pero me, me ha pedido una, probar una cosa y no, no puedo, ¿sabes? Sin, sin problema, son cosas del directo sí. no te preocupes, Salgo y vuelvo a entrar en un, un momento ¿vale? Si queréis, puedo, si queréis arranco yo y así se aprovecha vale. el tiempo Venga, Venga, Fenomenal Venga. Vamos con ¿Sí? António. Voy yo, vamos allá. A ver si no me pone a mí problemas. ¿Lo veis? Eh, ese empieza a compartir, perfecto. ¿Sí? Venga, yo, vengo a, yo quiero comentaros eh, una vía que hay de financiación que creo que es todavía poco conocida y que es una gran oportunidad pues, prácticamente para todos. No solo desde la parte de la administración, quien, que es quien lanza estas compras públicas de innovación, sino desde la parte de las empresas, que son quien va a postular a ella. ¿no? Vamos a hablar un poco de, una, un poco de contexto, vamos a, vamos a hablar de qué es la compra pública e innovación, pues yo sé que hay un, un gran desconocimiento de, en, en, en esto, en, en, en este modelo, ¿no? en esta política de impulso a la innovación. Luego, cómo podemos ayudaros a, a hacer la realidad y algún caso de, de, de proyecto que nosotros desde AIMIN ya hemos realizado. ¿vale? Luego, al final, un poquito sobre quién es AIMIN. Vale. Esto es en Andalucía. Esto es una noticia que acabo de recortar hace un rato, en la que dice que la Junta va a seleccionar 12 proyectos de compra pública e innovación que van a sumar 35 millones de euros. Esto es de finales de 2020. Y sepáis que en Next Generation, desde Europa, una de las vías por las cuales se va a canalizar parte de esos 69.500 millones que van a llegar para trabajarse en las 10 políticas de acción, en las 30 líneas de trabajo, van a ser a través de las compras públicas innovadoras. Estas son dos compras públicas innovadoras que hay a día de hoy una se llama Suran, otra es CART Andalucía Am ambas son del sector salud, ¿vale? una es para eh, análisis de, de, de tema microbiano otra es para eh, el uso del CAR de tema de inmunoterapia en temas de cáncer ¿vale? que es muy interesante porque al final quizá alguna de las empresas que nos esté viendo pueda tener alguna solución que pueda cubrir el reto que plantean aquí las administraciones ¿vale? tenéis que tener en cuenta que a día de hoy el, el cliente más potente que podríamos tener en España es la administración. La administración ocupa el 20% del PIB. ¿vale? La compra pública innovación se, eh, se lanza cuando del, desde la administración surge un reto, pero no hay ninguna solución real, no hay ninguna, eh, ninguna tecnología que pueda aplicarse a ese reto, que pueda dar solución a, a lo que buscan. Entonces es en ese momento cuando se generan estas, estas opciones de compra pública innovadora. Las principales áreas donde se están lanzando es en salud, en asistencia social, en medio ambiente y en movilidad. Aunque también están empezando a salir muchísimos retos en toda la parte de digitalización, eh, tecnologías digitales emergentes como inteligencia artificial, conectividad, el internet de las cosas, blockchain, cloud, etc. Al final tenéis que pensar que son las administraciones públicas, trabajan determinados sectores, fundamentalmente asistencia, salud, medio ambiente, movilidad, etc., y para estos sectores surgen una serie de retos tecnológicos y no saben cómo abordarlo. La compra pública innovadora va en esta línea, ¿vale? Eh, con Next Generation se va a fomentar mucho más esto. Es decir, estamos hablando, yo os estoy hablando con lo que hay hasta el día de hoy. Pero cuando empiecen a llegar los fondos y además impulsados por Europa y obligados dentro del marco, de, el marco normativo, el, el la compra pública innovadora se va a fomentar todavía más, ¿Vale? Tenemos que tener en cuenta que a día de hoy hay unas 10 licitaciones de compra pública innovadora que ya, ya están en activo, han estado en activo, eh, que ha sido justo el doble que el año pasado, para que veáis el crecimiento, cómo se, va, cómo se está haciendo exponencial. Hace un año, hace dos años, solamente la compra pública innovadora venía prácticamente por alguna administración y por CEDETI, sin embargo, cada vez más, cada vez se están uniendo muchas más. Ahora, por ejemplo, tenemos a la Agencia Valenciana de Innovación, al ICE, al INCIBE, al Martiago de Galicia, Ayuntamiento de las Rozas, conse Consellería de Sanidad, es decir, cada vez hay más agentes que apuestan por esta vía, ¿vale? Y, lo que, y reitero, los fondos, gran parte están obligados a canalizarlos a través de esta, de esta vía, que es eh, a través de la compra pública de innovación, ¿vale? Por tanto, es una gran oportunidad para que la podamos aprovechar, pero ¿qué es la compra pública de innovación? Pues no es ningún tipo de contrato, no es que sea una tipología de contrato por obra, por servicio, por suministro, no olvidaros, no es tampoco una forma de adjudicación, Se, todas siguen, la compra pública e innovación sigue por un, por un régimen de licitación pública como todo el resto de licitaciones. Aquí tenéis que separar dos grandes mundos, uno que es la compra pública e innovación y otro lo que son las licitaciones tecnológicas. Una licitación tecnológica es, me invento, tengo que sustituir todos los ordenadores del de hospital de Valencia, vale, pues esto es, hace falta un servicio tecnológico que es una compra de hardware, implantación incluso a lo mejor de un determinado software, o quieren utilizar gestión de Big Data, pero son tecnologías que ya existen, es buscar el proveedor más adecuado para esa solución, de esas licitaciones tecnológicas hay miles, vamos, cientos que podéis analizar en la, en la base de datos de contratación del Estado, la compra pública de innovación es cuando no existe la solución, ¿vale? Es decir, oye, es que yo necesito un algoritmo que me sea capaz de analizar los datos de mis pacientes con la enfermedad del cáncer y con las imágenes que estoy tomando en la radiografía. Eh, esto no tengo ahora mismo nada que lo haga y yo lo necesito porque así podría predecir cuando veo una radiografía si este paciente puede ser predispuesto a que tenga cáncer, ¿no? Me estoy inventando totalmente. Ese caso... Ahí lo que hace es que la, la, la, eh, en este caso Sanidad detecta ese reto, le gustaría tener esa posible solución, sale al mercado, no hay esa solución y entonces es cuando entra el procedimiento de compra pública innovadora. Por tanto, es una política de fomento de la innovación. ¿vale? Aquí lo que hacen, es, no es como las ayudas, que es lo que van a hablar todos los compañeros, que subvencionan un desarrollo, ya veremos que, en, en qué acaba el desarrollo y si luego esto llega a mercado, no, aquí no, aquí lo que te están diciendo es, dame ya una tecnología que yo pueda utilizar y yo te la compro. Es decir, aquí es el mercado el que te tracciona Es, es una fórmula mucho más eficiente ¿Vale? eh, ¿Cuándo tiene sentido la compra pública de innovación? Pues cuando digo, cuando hay una necesidad Cuando hay un reto y no está cubierto por las tecnologías que existen Y luego además, cuando es necesario contrastarlo con el mercado Cuando hay posibles potenciales proveedores de esta tecnología Hay posibles eh, empresas que pueden darme diferentes tipos de solución No solo, no solo tiene que ser para este, para este reto A una solución A, puede ser para el reto A y cinco diferentes soluciones y yo quiero saber cuál es la que mejor me puede encajar a mi perfil como administración. ¿vale? Tenemos dos grandes tipologías, la compra pública precomercial o la compra pública de tecnología innovadora. La precomercial es cuando hay que hacer un proyecto de imagen. La tecnología es muy verde, hay que arriesgar, hay que apostar por un desarrollo y es prácticamente pues, como una subvención al 100%. Es decir, la, la, la, la, la administración dice que quiere que le desarrollemos un algoritmo para hacer lo que he comentado antes, para hacer una, un análisis ¿no? de, de las radiografías y de una posible enfermedad, pero eso no existe, ¿eh? está muy verde además en el mercado. Entonces pone dinero para que determinadas empresas, o en individual o en un ute en consorcio, eh, desarrollen esa tecnología que luego comprará la administración. O compra pública de tecnología innovadora, que es cuando ya tenemos una TRL mucho más avanzada, cuando ya existe un MVP, ya existe algo... Que podría funcionar, a lo mejor está funcionando en otro sector y lo que tenemos que hacer es trasladarlo al sector de la administración. Pero ya hay ya hay esa tecnología que tiene visos de que podría dar esa solución al reto que busca la, la, la administración. ¿Vale? Esto tiene doble vertiente, claro la compra pública innovadora siempre hay que verla desde dos prismas, desde el prisma del sector público y desde el prisma de la, de la empresa, es decir, el sector público que es el que hace la oferta y la empresa que es el que le da las posibles soluciones. Para, para el sector público, esto tiene un montón de ventajas porque están siendo ellos los que tiran de la innovación, los que ayudan a las empresas a, a lanzar diferentes soluciones, les hace, bueno, evidente, les hace mucho más eficientes a la hora de comprar o adquirir una solución a sus retos, pueden generar ahorros hasta el 85%, mejora su, su reputación, obtiene también luego beneficios en el caso de que sea precomercial de la explotación de patentes, porque al final él compra una tecnología que a lo mejor luego se puede trasladar a otros sectores es decir, mejora eficiencia en la prestación de servicios públicos, mejora la vida de los ciudadanos, tracciona la innovación, al final estamos patrocinando un resultado, no, como pasa con las ayudas, el, hacer, el intentar hacerlo. Y para las empresas fundamentalmente es que es otro canal de venta, al final es, estamos trabajando para la principal empresa que hay en España, que es la administración, eh, que esto me va a generar una serie de ingresos a, a adicionales, que además me está ayudando a subvencionar la, el desarrollo de determinadas tecnologías que me las va a acabar comprando, pero que a veces también acabo de tener yo también propiedad intelectual y que puedo explotar en otros diferentes sectores que no sean competencia de la administración, etc. ¿Vale? Para que veáis, eh, el gobierno acaba de anunciar que va a impulsar en los próximos años los planes de recuperación, como en el, en el de la automoción, solamente 100 millones de euros en tema de compra pública innovadora. O sea, el plan de, de recuperación impulso de la automoción... 100 millones de euros van a ir en esta línea, pues en el resto de planes hacer el escalado. ¿no? A día de hoy en el periodo 2014-2020 estaban todas estas líneas de trabajo, se han extendido muchas de ellas hasta 2023, todas van a estar dopadas o van a estar reforzadas en gran parte por, por los fondos de, de Next Generation y bueno, esto es para que les echéis, echéis un, list, un vistazo, hay muchas, cada vez ya te digo, hay más organismos no solo a nivel nacional, desde CEDETI, eh, el Ministerio de Ciencia e Innovación, sino luego también a nivel regional, de la Junta de Andalucía, Castilla y León, Cataluña, desde Valencia, Lavi, bueno, en fin, cada vez se van sumando más, a, más organismos públicos a, a este canal y luego desde Europa también hay una, un par de líneas de fomento a la compra pública de innovación. ¿Vale? ¿Cómo ayudamos nosotros a las empresas o a las administraciones en, en, en poder hacer realidad esto? Vale, pues hay tres pasos fundamentales o tres etapas fundamentales. ¿no? Hay una primera etapa que es sobre todo de formación y sensibilización. Es decir, aquí tienen que tanto desde la administración como la empresa ser capaz de entender este sistema, ser capaz de entender los pasos que hay que dar, cómo se tiene que preparar la licitación, porque luego hay que hacer una consulta preliminar a mercado, hay que, desde la administración hay que prepararla, desde la empresa hay que presentarse a la misma. Luego, cómo se tiene que presentar una vez que ya salen los pliegos de la compra pública e innovación. Es decir, aquí hay una parte que hay que alinear y hay que formar tanto a la administración como a la empresa para que se vean capaces de poder abordarlo. ¿vale? Entonces, en esta etapa fundamentalmente lo que hacemos son talleres. Hacemos formaciones, enseñamos casos prácticos, hacemos mucho ejercicio para que la empresa empiece a integrarlo como una nueva vía de, de obtención de beneficios, una nueva línea de negocio, y en la administración que lo vea como una nueva fuente de soluciones a sus retos y cómo lo tiene que estructurar luego hay una parte más administrativa siguiente etapa que es donde aquí ayudamos a la administración a cómo tiene que redactar los pliegos cómo tiene que ir enfocados enfocado a los retos que tiene eh, cómo tiene que lanzar las compras públicas a las compras preliminares las consultas preliminares a mercado la consulta preliminar a mercado para que os hagáis una idea así como la manifestación de interés de de Next Generation, es decir, oye, yo tengo este reto, contarme qué posibles soluciones hay y con esa información ya prepara la licitación de la compra pública de innovación. Y la empresa en el otro lado, es decir, cómo yo me alineo a los retos que marca la administración y voy con mi posible solución lo más acertada posible para que luego cuando salga el pliego esté yo en una posición más ventajosa que el resto, ¿no? Y luego al final tenemos una etapa que sobre todo lo que hacemos aquí es como la justificación de las ayudas. Es decir, desde la administración Hacemos de dirección facultativa, de departamento técnico, para controlar y ver que se está ejecutando pues, la compra pública de innovación como, como hemos marcado en los pliegos. Y desde la empresa les ayudamos pues, a eh, preparar toda la documentación, justificarla y, y pues, vamos a ir cumpliendo con los hitos como, como en cualquier otra ayuda. ¿Vale? O sea, al final aquí ahí es, es un itinerario que en cierta parte se parece a lo que es una, una ayuda, la presentación y luego la justificación, pero hay mucha, digamos así, mucha materia prima, mucha legislación administrativa detrás y esto es lo que hace, a veces frena tanto a la administración para conseguir los fondos que canalizar como la compra pública innovadora o como empresas que no saben cómo poder presentarse a esto. Entonces es bueno que en las primeras veces que empecéis a andar este camino que os podamos ayudar desde ahí mismo, desde alguna consultora especializada, para que podáis entender bien cómo es el procedimiento y ya os sintáis más cómodos. ¿vale? Porque esto es una oportunidad muy buena que van en los próximos años, se va a potenciar. Y que yo creo que todas las empresas que tenéis, de los sectores que hemos hablado, de salud, eh, interacción social, medio ambiente, y que tenéis además que sois fuertemente innovadoras y que tenéis soluciones disruptivas, debéis de, debéis de conocer y debéis de empezar a andar porque seguro que van a salir cosas que podéis presentar. Una pregunta, Antonio, perdona. Eh, porque además esto no contaría como subvención, esto es, no, no. Es, es un contrato y porque una subvención al fin y al cabo tienes que justificarla 100% y no debe dar beneficio, pero esto sí te puede dar beneficio empresarial, ¿no? Es que te voy a poner hasta un ejemplo, para que te de... esto, esto puede ser muy, muy rentable porque muchas veces la administración que contrata a las empresas para que investiguen, para que por ejemplo en una compra pública precomercial, vale que digamos así sería un proyecto de I+D. todavía no hay una solución está muy verde todo y hay que pues, juntarse entre varias empresas y hacer un proyecto de Imardé pues a veces la administración no es ni sujeto pasivo es, es, eh, no tiene sujeto pasivo y toda esa I+D, las deducciones que se generan, uh -huh. se las quedan las empresas aunque paga el 100% la administración del coste de la investigación uh -huh. es como si fuera una subvención al 100% es decir, yo te pago para sí. que me investigue todo esto, pero como yo soy la administración y yo, no, yo no, eh, no, no me acojo al régimen de impuestos de sociedades, las deducciones que se generan te las quedan. Oh, genial, ¿Sí? la, la, la verdad es que es, es un instrumento, como comentas, tan poco usado, sino conocido, al menos eh, usado como interesante, realmente. Sí, cada vez, Además se está viendo cada vez a más, es decir, no es que veamos que esto se está quedando en agua de borracha, no, es que cada vez se están uniendo más administraciones, en la medida que conocen eh, este canal, en la medida que ven la, la, la viabilidad y que ven que, que se pueden conseguir, pues la verdad es que proyectos muy interesantes se están uniendo. Además, que hay fondos, es decir, esto no lo paga la administración de turno. Esto, la administración monta el esquema y recoge fondos de, de la convocatoria de compra pública que existe a nivel europeo. Claro, el que no lo hace, pues no puede recoger esos fondos, es decir, lo, se los deja para otros. Perfecto. Entonces, también, es, es decir, es otra fórmula que tiene también las administraciones de cada vez tener más fondos en diferentes canales con el que fomentar todas las soluciones a sus retos. Por ¿no? bueno, poneros algunos ejemplos de proyectos que hemos tenido, de diferentes etapas, como os he comentado aquí en las, en las diferentes etapas, por ejemplo, con el Ayuntamiento de Las Rozas, nosotros hemos trabajado bueno, con el de Las Rozas, con el de Madrid, con el de Benidorm, con la Consejería de Sanidad, con alguna empresa tecnológica... Pero aquí hemos trabajado sobre todo en generar esta cultura, en formar, en hacer talleres, en enseñar a diferentes tipos de compra pública innovadora, cómo se definen los retos. Muy importante cómo trabajar desde la estrategia de la, de la administración para definir de ahí qué retos son los que tenemos que abordar. Eh, eh, cómo hacemos los talleres de comunicación entre las diferentes áreas para ir alquilando todos estos retos. Es decir, aquí lo que luego trabajo talleres también técnicos de cómo se preparan más los pliegos, cuáles son la normativa administrativa vigente que tenemos que tener en cuenta, que no, casos de éxito, de, de licitaciones, eh, con quién competimos, etcétera Es decir, una parte más inicial en la que aquí nos ponemos las pilas, entendemos el sistema. Si no lo entendemos es muy difícil, que desde cero lancemos eh, una licitación y la ganemos, o sea, muy complicado. ¿Vale? Tenemos otro caso, por ejemplo, que es con la Consellería de Sanidad, que aquí lo que hemos hecho es ayudar a la Consellería a preparar toda la documentación. ¿Eh? Yo ya tengo claro que quiero entrar en compra de innovadora quiero que me ayudes a pedir el dinero para poder lanzar una compra pública innovadora, cómo lanzo la, compra, eh, la consulta preliminar, preliminar a mercado y luego cómo lanzo la licitación, cuando ya, ya me han respondido varias empresas en la consulta preliminar a mercado y ya tengo que lanzar la licitación. Y aquí les hemos hecho todo el apoyo, todo el back office para preparar toda la documentación, eh, soporte, jornadas que hemos tenido que hacer públicas, eh, incluso soporte a nivel de propiedad intelectual, es decir, toda esa parte más administrativa para preparar todo y poder al final lanzar la licitación de compra pública para que las diferentes empresas se, se apunten ¿no? y luego eh, el, este, sí, luego por ejemplo para una empresa eh, pues aquí hemos realizado el, el, el, en el otro lado de decir oye, ¿y cómo, lo, ¿cómo me presento yo? Decido, vale, yo tengo la licitación esta, veo que piden una tecnología que yo creo que tengo o que puedo desarrollar en el plazo que me marcan y, y esto puede ser interesante que yo me presente, pero ¿cómo lo tengo que hacer? ¿cómo lo tengo que hacer para yo ganar esto? Al final esto es una licitación, se van a presentar varios y el que mejor puntuación tenga pues es el que se la va a llevar. Entonces, ¿Cómo me alineo yo para ir con la mejor solución y con la mejor puntuación y ganar la licitación? Pues aquí les hemos ayudado pues, a todo, a preparar la documentación, a definir bien las puntuaciones, a saber dónde tenemos que reforzar, dónde no. Es pues un poco pues, parecido como también alguna convocatoria competitiva que hay, que pues, por ejemplo, el dice Accelerator, ¿no? que hay que te, conocerla perfectamente. Conocer el canal, saber cómo puntuarnos para intentar ganar, porque es muy difícil, ¿no? O pues sea, aquí igual. Tenéis que tener en cuenta también que al igual que en IC Accelerator, invento, ¿eh? no sé el número, pero a lo mejor se presentan por cada ventana mil empresas, por poner un número, ¿eh? no lo sé si eran mil o dos mil, ya no lo, ahora o después nos lo dirá nuestra compañera. Eh, aquí en Compra Pública Innovadora a lo mejor se presentan diez. O sea, tú tienes un 10% nada más ya de éxito de presentarte, porque no hay competencia todavía. Esto está muy verde. Las empresas no saben cómo presentarse. Entonces, te encuentras Compras Públicas e innovadoras que se han presentado dos UTEs, o tres empresas, a la que más, diez empresas, la que más. Al final, la compra pública también tiene diferentes etapas. A lo mejor hay una etapa pre eh, que tienes que hacer la, el proyecto de I+D pero luego pasas a una CPI, es decir, luego pasas a la parte más de la escalabilidad y es otra compra pública más. Entonces, si ya ganaste la primera, estás muy bien posicionado para ganar la segunda. Y los que no se presentan, y así, los que se presentan la segunda van con menos puntos que tú. Es decir, esto tiene varias fases que también puedes ir concatenando. Es decir, es una, es una alternativa muy buena. ¿Vale? Ya para acabar, no me quiero enrollar más, eh, bueno, presentaros a Amy. Amy somos una consultora internacional francesa, estamos en 16 países ya con más de 20.000 clientes, 1.400 trabajadores, y muy bueno nos dedicamos a la gestión integral de la innovación, es decir, no solo tocamos la parte de pública, sino que también tocamos toda la parte de financiación de la, de la innovación y también toda la parte de explotación de la innovación, es decir, también ayudamos mucho en, en valorar, valorar eh, intangibles, hacer, montar spin-offs, etc., el Departamento de, de Sector Público y Estrategia, que es quien lleva la parte de compra pública innovadora, pues hace un montón de cosas, entre ellas planes estratégicos, estamos también haciendo planes estratégicos con diferentes organismos públicos, todo el área de compra pública, valoramos intangibles para la capitalización en spin-off, para eh, al final tener claros precios de transferencia en un régimen, al cambiar de régimen patent box, etc., Ayudamos a montar spin -off. aquí llamamos Spin-Off Launching Program, porque es una mezcla entre startup y Spin-Off, es decir, ayudamos a lanzar empresas con base tecnológica, cuando sobre todo la base tecnológica viene de universidades o centros tecnológicos, de eh, universidades o centros tecnológicos, hacemos también proyectos de transferencia de, te de tecnología, de validación de mercado, de primeras, primeras reuniones y validaciones en el mercado objetivo, Vale, y luego, va, ha ido para allá. Y luego también tenemos un área, o tiene un área dentro del sector público más de subvenciones, pues donde trabajan más eh, ayudas específicas como emisiones de CO2, incentivos regionales y demás. Y nada, bueno, está aquí mi perfil para que lo veáis luego. Y, y muchísimas gracias. Ya, yo creo que he llegado a tiempo justo, ¿no? Lo has clavado, perfecto. Muchísimas perfecto. gracias, Antonio. Eh, claro. pues, recuerdo que Toda la información que, que nos ha suministrado, Antonio, después también la, la pondremos en, en nuestras webs, en, en la web de pts Granada y la web de Granada de Salud, donde podréis consultarla posteriormente y también si nos seguís en redes sociales podréis verlo. Pues un millón de gracias. Eh, claro, a vosotros. Macarena, ¿has podido solucionar los problemillas de compartir? Creo que sí. Okay, es que tengo un Mac nuevo, eh, uso Mac y es nuevo, y entonces, como que hay que autorizar unas cosas. Y pensaba que funcionaba porque me ha dado la opción a compartir, pero cuando he ido a compartir, mira, ahora ya sí. Sí, perfecto. Vamos a, ir. Vale. Eh, así. Bueno. a ver. Así. A Vale. Vale, entonces, ¿veis la pantalla ya? Perfecto, pero si la pones en presentación... Eh... Sí, ¿no? Ah, sí, perfecto. Vale, pues muy bien, pues muchísimas gracias Pablo, disculparme la interrupción de, de antes, ¿vale? Eh, nada, gracias por invitarme a esta jornada tan interesante, ¿no? Para, bueno, por un lado, poder presentar oportuni las oportunidades que hemos identificado para el sector salud dentro del, del European Innovation Council, y, y por otro lado, por, por poder estar en un foro tan, tan interesante ¿no? y, y, y válido en el mundo de la innovación. Entonces, bueno, yo eh, voy a empezar presentando un poco quiénes somos y, y presentándome a mí. Eh, bueno, soy Macarena Sanz, eh, ingeniero agrónomo, tengo, soy en is llevo 15 años en, en estos temas, de, sobre todo de gestión de proyectos, de, eh, eh, de gestión de proyectos de innovación y de consortium la, la, la, la, la entré yo en y de consortium desde su fundación en el 2009 y entonces pues bueno, pues eh, hemos llevado bastantes proyectos dentro de los grandes programas marcos de la Comisión Europea, empezamos con el FP7 y el CIP eh, y, y luego hemos llevado proyectos de LIFE, de Interreg, de Horizonte 2020 y además de proyectos eh, nacionales, ¿no? tanto españoles como, como de, de otros países. Actualmente, bueno, está, llevo yo una cartera de tres proyectos europeos con una financiación total de 10 millones de euros. En ID Consortium somos consultora de innovación, damos un servicio también integral a, a, a todas las fases de la innovación, desde la identificación de oportunidades de para, para ser financiadas por entidades públicas, sobre todo por la Comisión Europea, preparación de propuestas, gestión de proyectos, gestión de la propiedad industrial. Eh, podemos llevar también tareas de comunicación, diseminación y explotación de resultados, que cada vez es más importante no tener a un... A un a una entidad llevando estos, estos temas y luego también damos soporte en, en temas de deducciones fiscales y, y temas de valoración de activos intangibles. ¿no? Eh, bueno, nuestra metodología de trabajo es, eh, bueno, pues sobre todo es con nuestros clientes, trabajamos muy de, eh, cercanos, ¿no? De tal forma que vamos haciendo análisis de, de, de sus diferentes proyectos de innovación, oportunidades y entonces buscamos qué oportunidades tienen esa, esas, esas iniciativas tecnológicas para ser financiadas, ¿no? Por, por entidades públicas. Eh, damos el soporte integral en la preparación de propuestas y también damos el soporte en la, en la implementación del proyecto, tanto en la parte de gestión como en la parte de comunicación, diseminación y gestión de la propiedad industrial. Entonces, bueno, pues ahora pasamos a las ayudas para, que, que hay para salud, que es pueden ser bastante interesantes dentro del Programa Nuevo de Horizonte Europa, el European Innovation Council, ¿vale? que es el, el EIC. Eh, bueno, como sabéis, el, el Horizonte Europa ¿vale? pues es el nuevo programa que está empezando, ha, empezado, ha comenzado este año y va a tener una duración hasta el año 2027. Eh, eh, está compuesto por, por varios bloques, ¿vale? eh, eh, entre ellos eh, bueno, eh, en, en Horizonte Europa y en el EIT tenemos eh, el Pilar 1, que es Ciencia Excelente, donde aquí se pretende financiar eh, y nuevas ideas para investigar y, y también ca la carrera de investigadores excelentes en Europa. El pilar 2, que como sabréis, pues se trata de a través de, la de, de, de los proyectos de innovación resolver los grandes retos globales ¿no? en materias de salud, eh, eh, medio ambiente y cambio climático, temas de seguridad, digitalización, energía, eh, alimentación, etc. Y por último, el pilar 3, que es Innovative Europe, está muy centrado en eh, fomentar mmm, la, la innovación en las pymes. ¿no? Y, y crear un, un, un, un y generar ecosistemas de, de, de, de innovación ¿no? impulsados principalmente por las pymes ¿no? y es de lo que vamos a tratar hoy no eh, de, de, de un, una de las áreas de este es el european innovation council vale luego por otro lado está el el, el european innovation ecosystems que aquí se trata de eh, dar soporte a entidades que a su vez dan soporte a pymes como un claro ejemplo es el Parque de la Salud de Granada, ¿no? y por último, eh, ha entrado en este pilar, que esto es una de las novedades del Horizonte Europa, el EITE, ¿no? el European Innovation of, Isti eh, of Innovation and Technology, ¿no? que es una iniciativa eh, conjunta entre la Comisión Europea y la industria y que está dividido en diferentes verticales que se llaman KICs, entre las cuales también es muy interesante la, la, la vertical, la KIC de salud, ¿no? porque es muy activa y, y, y, y da muchísimo apoyo a las pymes. Como sabréis, ¿no? el presupuesto de Horizonte Europa es mayor que el, el que se, ya se destinó a Horizonte 2020 y el de Horizonte 2020 ya fue bastante superior al del anterior programa Marco FP7. En total van a destinar 100, más de 100 miles de millones de euros en este programa y el EIC, que es de lo que vamos a tratar hoy, tienen contemplados 13,5 miles de millones de euros para financiar proyectos desde los años 2021 a 2027. Entonces, bueno, ¿qué es el European Innovation Council? Bueno, pues el, el, el EIC, ¿no? El EIC promueve la innovación tecnológica disruptiva impulsada por pymes, ¿no? Europeas, pymes y además eh, pymes pequeñas, ¿no? Y que además, eh, aparte de, de pymes que, tengan in, que sean muy innovadoras y que estén desarrollando tecnologías disruptivas, que estas, tengan un potencial de mercado importante a nivel mundial, ¿no? el eh, EICE eh, LA, se basa a su vez como en tres pilares o áreas ¿vale? y va en función de eh, los niveles de TRL y este, a en este programa han metido también BRL que es Business Readiness Level de tal forma que lo que quieren como hemos comentado aparte de financiar tecnologías que sean disruptivas y que tengan, o sea, que tengan un potencial de desarrollo y de llegar a mercado. Quieren además apoyar a pymes que tengan un, un gran potencial de crecimiento rápido y potente. ¿no? Entonces, el EIC, el, eh, entonces eh, bueno, ya sabéis que el TRL son los Technologies Readiness Level, eh, el nivel más básico de, de, de, de, de un estado de madurez de la tecnología sería el, el equivalente al TRL1 y es más o menos una idea científica. Eh, a medida que se va desarrollando la tecnología, pues se llega al TRL 5, que es un nivel de prototipo y, y, y testeo a, a, a, a una escala ya razonable de, de eh, tipo industrial. Y el TRL 9 sería mm, eh, eh, eh, que esa tecnología está preparada para ser eh, comercializada. A su vez, el Business Readiness Level, pues es se corresponde con las distintas fases de, eh, eh, eh, de desarrollo de un negocio, ¿no? desde la, la identificación de, de, de, de una idea de negocio, negocios, y el BRL5 sería tener identificado el modelo de negocio pues para esa tecnología y el, el BRL9, eso es... Supone también ir probando diferentes modelos de negocio a medida que van avanzando estos BRLs y, y el BRL9 sería ya una empresa que tiene el, su modelo de negocio totalmente testado y asegurado y que en, eh, eh, eh, en consonancia con el estado de madurez de la tecnología pues está lista para lanzar ese producto al mercado y que además crezca de una forma relativamente rápida ¿no? y satisfactoria. Entonces, eh, pues eh, eh, los tres grandes programas dentro del EIC, esta es el Pathfinder, que es para lo vamos a revisar ahora, vale está el es Pathfinder Open que son eh, esto corresponde al antiguo al antiguo Fed eh, del horizonte 2020 que es Future Emerging Technologies son, eh, tecno, son se pretende financiar las futuras tecnologías que se van a se van a lanzar a mercado, ¿no? entonces son eh, eh, es, eh, pues más allá de una de una idea ¿no? es cierta tecnología sobre la que hay cierto conocimiento pero que es muy disruptiva. ¿no? Eh, después los challenges, ¿vale? también se basa en tecnologías emergentes pero aquí la comisión te sugiere unos, una serie de retos. ¿vale? Eh, luego viene el programa de transition ¿vale? que es entre el Pathfinder evidentemente y el Accelerator vale donde la comisión es una, son convocatorias cerradas invita a determinados proyectos provenientes del Pathfinder RC FED para darles cierto soporte en el desarrollo de la tecnología y a su vez también ya en el desarrollo del negocio no ir preparando la futura comercialización y después viene el gran programa que es el más conocido y el más famoso que es el Accelerator no donde aquí la comisión te va a dar soporte para Continuar desarrollando la tecnología y lanzarla al, al mercado y a su vez preparar el mercado, la, la, la empresa para que pueda llegar a, a, a, a un nivel óptimo ¿no? de, de negocio. El Pathfinder, bueno, pues este año ya ha habido una primera convocatoria del Open. Eh, eh, eh, donde se donde, eh, y, y ahora mismo no hay ninguna abierta, ¿vale? lo normal es que haya una convocatoria al año del de Pathfinder Open y otra de Challenges, ¿vale? La actual convocatoria que hay de Pathfinder es, es la de Challenges, entonces eh, eh, la Comisión Europea ha identificado cinco retos, ¿vale?, que es, eh, son los que se ven en la pantalla, Awareness Insight, que es temas de, de eh, eh, interacción entre temas de conciencia de la persona y conciencia, lo vamos a ver ahora, ¿no? y conciencia social con el desarrollo tecnológico, sobre todo en temas de inteligencia artificial. ¿no? Luego hay otra convocatoria que creo que es muy interesante para salud, que es nuevas tecnologías ¿no? y equipos para medir y estimular la actividad en cerebral. Eh, también es muy interesante el siguiente reto que es el, el, las tecnologías emergentes en terapia génica y celular para el tratamiento de cáncer y luego las otras mm, eh, eh, no aplican a salud pero bueno también están abiertas que son el tema de pues nuevas eh, rutas para producir hidrógeno eh, biocombustibles a partir de hidrógeno y el tema de, de eh, producción, generación y producción de nuevos materiales a partir de, de eh, materiales vivos ¿no? Eh, entonces, bueno, pues eh, como hemos comentado, el Pathfinder Open es el antiguo mm, eh, FED Open, ¿vale? Donde se financian las tecnologías, las futuras tecnologías emergentes con alto riesgo, alto beneficio. Y, y, y bueno, durante el proyecto del Pathfinder Open hay que justificar la viabilidad tecnológica, ¿no? El proceso de solicitud viene a ser el estándar de momento, es decir eh, como lo conocemos, como los conocíamos en el horizonte 2020, tiene una parte A, que es un formulario administrativo que se rellena a través de la plataforma telemática de la comisión la parte B es una memoria científica de 25 páginas ¿vale? donde es muy importante justificar, o sea, la, lo más importante es tener muy claro el estado del arte vale, y por qué tu tecnología es emergente y disruptiva vale, y luego hay mm, eh, eh, una serie de documentos que pueden ser muy importantes para enfocar bien el proyecto y ahí es sobre todo para, la, la, los pathfinder de, para el, el Pathfinder de retos, la Comisión Europea eh, ya eh, predefine un estado del arte para, eh, sobre ese reto para que los proyectos vayan muy enfocados hacia lo que busca la, la Comisión Europea. ¿no? La subvención, o sea, el proyecto es un, tiene modalidad de subvención, los proyectos se subvencionan hasta el 100% y tienen hasta 3 millones de euros si es el Pathfinder Open y hasta 4 millones de euros si vamos a Challenges. ¿vale? Una, una diferencia importante entre el Pathfinder Open, que ya lo hemos visto en la anterior diapositiva, y el Challenges, es el TRL. Es decir, hay que tener mucho cuidado porque en el Open tienes que llegar a TRL 4 y a priori, mmm, eh, tienen que ser, o sea, no debes entrar en cuestiones de negocio, mercado, etcétera. Sin embargo, en el Challenges es recomendable llegar a un terreno un poco superior y ya proponer ciertas actividades de pilotaje y plantear un, un posible modelo de negocio. ¿no? Eh, es decir, eh, eh, la, la comisión busca en este sentido tecnologías disruptivas ¿no? eh, y emergentes, pero para resolver estos retos que son tan importantes para la sociedad. ¿no? Eh, el, el Pathfinder son consorcios, ¿vale? como también conocemos los consorcios de al menos tres diferentes entidades de los países elegibles para el horizonte Europa. Y lo que buscan, bueno, eh, tiene que estar impulsado sobre todo por organizaciones de investigación de entidades de investigadoras, ¿no? Centros de investigación, universidades, etcétera, y pymes, ¿no? O sea. Mm, eh, Independientemente de que esta, estos, estas, eh, eh, estos proyectos a TRL están bajos, lo normal es que lo desarrollen centros de investigación, pero también se tienen que involucrar a PYMES porque es importante también demostrar que esto va a tener una aplicabilidad industrial en un futuro ¿no? y que hay un cierto interés industrial. ¿no? Eh, la evaluación es, es eh, también la la estándar como la conocemos ¿no? en los anteriores en el anterior programa, es decir, eh, hay un comité de expertos que lo revisa. Eh, eh, eh, eh, se reúnen y, y, y redactan un report conjunto y invitan a una serie de proyectos excelentes a una entrevista. ¿no? Eh, los criterios de valoración en el Pathfinder es muy importante porque la excelencia científico-técnica, que es el punto 1, es la que más peso tiene y además el umbral está en 4 sobre 5 y su peso es el 60%. El impacto es, es el umbral es 3,5 puntos sobre 5 y tiene un peso del 20% y calidad y eficiencia de la implementación el umbral es 3 puntos sobre 5 y el peso es 20, ¿vale? Entonces aquí pues, damos algunas recomendaciones de, para ganar un pathfinder. Pues tiene que ser una solución novedo novedosa y en fase temprana de desarrollo. Eh, Mm, eh, si, si vamos al, a los challenges hay que esperar a conseguir los resultados que ya te proponen en el reto vale, y, y, y desde luego ajustarte a lo que te proponen en, en el estado del arte. Eh, tiene que tener una visión convincente a largo plazo de la tecnología, disruptiva, efecto po positivo, transformación de la economía y sociedad, es decir, a diferencia de, la, de, la convocator de las convocatorias de ciencia excelente que se financian investigadores e investigaciones totalmente novedosas, ¿no? pero sobre todo para apoyar al investigador excelente, aquí tienes que justificar en cierta medida que esto va a tener una aplicación ¿no? en el futuro. Eh, el, el, y luego, bueno, el enfoque y la metodología de investigación hay que justificar mucho el alto riesgo-beneficio, ¿no? Con objetivos muy concretos y plausibles. Y luego, en los challenges, ¿vale? En, la, en Pathfinder Challenges hay que dar mucha importancia a comunicación y e diseminación al público en general, es decir, para, para hacer una tarea también educativa, ¿no?, de, de, de, de, sobre ese reto, ¿no? Y sobre la importancia de ese reto para la sociedad. Entonces, eso pues se debe contemplar también ese tipo de actividades, ¿no? Eh, bueno, aquí un poco eh, ya viendo los, los, los retos específicos en las convocatorias que hay abiertas ahora mismo dentro del Pathfinder Challenge, las más interesantes que hemos considerado para salud, esta a lo mejor está menos relacionada, pero bueno, la hemos reflejado, es el Challenge Awareness Insight, que es el tema de la interacción, es una eh, interacción con ciencia humana y social en el desarrollo tecnológico, sobre todo en inteligencia artificial. Eh, el, el, el, el, el, o sea, el background ¿no? que ponen en, en, el, en el topic, ¿no? el, el, los antecedentes, disculpar, es que hay mucha discusión sobre lo que es ser consciente, ¿no? sobre qué... Que, que es ser consciente desde un punto de vista de la persona y de las aplicaciones ¿no? de, que utilizamos hoy en día y entonces bueno pues los resultados específicos que te piden es pues nuevos conceptos de conciencia, una prueba de concepto de las tecnologías que vayan más allá del estado actual y luego dar un enfoque integrador ¿no? para la ingeniería de conciencia. Los beneficiarios pues como comentaba, ¿no? hemos comentado un consorcio de tres o más entidades jurídicas e independientes. La segunda, el segundo reto que hemos visto dentro de Pathfinder, que es inter, muy interesante, son herramientas para medir y estimular la actividad en el cerebro. ¿no? Y entonces Esto está basado en, en, en tecnologías emergentes relacionadas con la metro, microelectrónica y microfabricación ¿no? para la creación de nuevos dispositivos neuronales. Y, y bueno, pues lo que te pues para que reducir el riesgo, acortar tiempos de recuperación y mejorar la aceptación por parte del paciente, ¿vale? Entonces, como os he comentado, es muy importante en los, en los challenges revisarse los documentos de la comisión porque te habla mucho del estado del arte, ¿no? Entonces, uno de los temas que comentan en el topic es que tiene que ser un hay que desarrollar un dispositivo completo con características únicas, como por ejemplo dirigido a un, un trastorno actualmente no tratado. ¿no? Entonces en el documento de estado del arte te hablan de los de, de cuál es la situación actual ¿no? en, la, en la ciencia ¿no? de, de, de, eh, para, para estas tecnologías, pues que ofrezca también pues, que sea muy una min, minituarización sin precedentes, eh, temas de monitorización, estimulación, invasividad baja, etcétera. ¿no? Y luego también eh, otro de los resultados que esperan, ¿vale? que, que, en los que se puede enfocar el proyecto, es técnicas que puedan ofrecer datos sin precedentes sobre la función cerebral, etc. ¿vale? El consorcio es igual, ¿no? como hemos comentado antes, tres socios eh, impulsados por centros de investigación, que haya pymes, etc. Y por último, el, el, último eh, la última, el último topic que hay abierto de, de, de, en temas de salud es sobre tecnologías emergentes en, para tratamiento de cáncer basadas en, ter en terapia celular y terapia génica. Vale, entonces, bueno pues el, los antecedentes del topic te hablan de que nos acercamos a, a una era de medicina de, precis de precisión, te hablan del de cáncer, de sus actuales tra tratamientos pues en tipo sangre, tipo sólido, etc. ¿no? Y entonces, pues resultados específicos que te piden ¿no? es pues, fomentar la producción y los resultados de la terapia celular hasta la fase clínica, mejorar las terapias celulares adoptivas, identificación de terapias celulares, Etcétera, ¿no? Eh, y, y nada, el consorcio de, de nuevo pues tiene que ser tres entidades jurídicas, independientes y tal. Luego eh, pasamos a la IC Transition, ¿vale? que es como comentábamos, es el, como el siguiente área dentro de, de, de, de la IC, ¿no? que está entre el Pathfinder y el Accelerator. Estas convocatorias, entonces, lo que financian son proyectos entre TRLs, BRLs de 4 a 6. ¿no? El, el Accelerator luego irá de 6 a 8, 9, pues el Transition está ahí. Son convocatorias cerradas. ¿vale? Es decir, la comisión durante los proyectos, durante ciertos proyectos, puede proponer financiar, um, eh, continuar la financiación de ese proyecto para continuar desarrollando esa tecnología dentro de, de, de, eh, eh, dentro de esta convocatoria, ¿no? Entonces, eh, eh, ¿Qué tipo de proyectos eh, puede invitar la comisión? Pues son los Pathfinder que hemos mmm, ya visto, los antiguos FED, los ERCs, etc. ¿vale? Eh, a día de hoy la convocatoria que está abierta, que estaría abierta, a la, a la cual la comisión podría invitar a proyectos son en Medical Devices y también en temas de, de recogida y almacenamiento energético, ¿no? Eh, eh, nada, se solicita, la solicitud es, es parecida ¿vale? a, la, a la que ya conocemos, con un, una parte A, un documento en Word en parte B y es a través del Funding and Tenders. ¿no? Y luego, bueno, dan subvenciones para el desarrollo tecnológico de hasta 2,5 millones de euros, financian el 100% de los costes y aparte te pueden dar una financiación adicional de en torno a 50.000 euros para comenzar con ciertas tareas de identificación de mercados, comercialización, modelo de negocio, etcétera está dirigido a pymes, spin-offs, startups, organizaciones de investigación, etcétera. ¿no? La evaluación es parecida, un comité de evaluación donde evalúan excelencia, aquí no hay peso específico, ¿vale? simplemente los umbrales, donde impacto y excelencia es un 4 sobre 5 y calidad y eficiencia de la implementación 3 sobre 5. Y, y nada, y entonces pues, para ganar un transition, ¿no? Pues para, para empezar, bueno, te tienen que invitar, ¿no? Que esto es a, a, a lo largo de un proyecto de Pathfinder, FET o RDC, te pueden invitar a un transition y, y, y lo, que, lo que es importante es que la, la tecnología esté lista y madura, que haya un equipo ya de en la empresa por detrás que sea que sea importante, ¿no? Para para llegar a, a para, para poder ser financiado, ¿no? Eh, eh, no Elena, ¿Te puedo hacer alguna preguntilla? Sí. Eh, sí, eh, yo siempre he tenido la, la impresión con el Asia e -E -E Accelerator -E -E -E -E -E -E -E que, que pasa un poquito como casi todos los grandes organismos orientados a, al fomento del animante, que dicen que se enfocan a pymes, pero a la hora de la verdad, eh, tal y como lanzan las iniciativas, eh, parece que se están eligiendo más bien a empresas de carácter más mediano. Que, que pequeño tú compartes esa impresión porque muchas veces cuando tú te lees los requisitos y lo que piden y sobre todo lo que valoran eh, a mí al menos me destila un poquito un poquito claro no a, sé ver, me gustaría esta, saber. a ver eh, eh, la, eh, es, la, vamos a ver, estamos. O sea, estoy intentando dar una visión general de lo que hay ahora mismo dentro de Leice, ¿vale? Entonces, el Accelerator es el último. Entonces, sí que hay ahí un poco de. de Quizás de incoherencia, ¿vale? Porque por un lado lo han metido dentro de EIC, lo que quieren es fomentar una industria innovadora, súper disruptiva y tal, a corto, a medio, a corto sería con el Accelerator, a medio plazo esto es de Transition y a largo plazo con el Pathfinder, que son los antiguos Fed, ¿vale? Eh, entonces, por un lado te dicen que lo que quieren es fomentar startups, en el Accelerator se va a ver, te dicen que sobre todo es empresas startups o pymes muy pequeñas. ¿vale? o sea pymes de ella de mediana capitalización al accelerator no, no podrían acceder a la parte de subvención ¿no? sin embargo en estos de Pathfinder y Transition ¿vale? lo que eh, quieren financiar es uh, lo que, lo que, lo, que eh, eh, lo, lo que más encaja ¿no? y lo que además te, te, te indican en, en los work program es que sean centros de investigación empresas de base tecnológica donde tengan in, in, in, eh, eh, eh, eh, eh, donde estén desarrollando nuevas ideas, innovaciones muy disruptivas, ¿sabes? Que entonces, pues, pues bueno, es, eh, eh, pero claro, todo con vistas al futuro de la industria europea que sea más competitiva, más innovadora y tal. Entonces, la es que bueno, básicamente, la función que hay detrás es que son empresas que tienen fondos de inversión detrás. Porque si no, una, una pyme eh, no puede realizar disrupción sin más, esperando que alguien claro. en el futuro, eh, salvo que tengas una inversión previa de 1, 2, 3 millones de euros de un fondo sí. de inversión. Lo la que era... pasa es que en estos del Pathfinder, vale yo como lo enfocaría, que estamos montando alguna propuesta, es... Eh, son sobre todo centros de investigación trabajando muy conjuntamente con las pymes ¿no? y luego estudiar el modelo de explotación ¿no? de esa innovación. ¿no? Entonces eh, la, la, la, la investigación, la innovación, la investigación más bien, porque la TRL están tan bajo, la desarrollan los centros de investigación y luego ya entran las pymes y las empresas a actividades de pilotaje y tal claro. y se propone un modelo de explotación coherente. ¿Sabes? En el accelerator, sí, está claro que ahora lo vamos a ver. ¿no? Hay, es, vamos, eh, hay mucha, hay, hay, hay, tiene todavía que, que realizar, o sea, tiene que tener más recorrido ¿no? para ver cómo funciona ¿no? el tema. Pues bueno, yo te, te dejo que, que termines que ya... Sí, ¿no? ya, ya voy a acabar rápido, ¿vale? ¿Van sí. a hacer toda, no es necesario que, que lo leas todo. Tú céntrate en lo sí. que tú crees que es fundamental. Sí. Vale. Y nada, luego... Eh, está el concepto Fast Track, ¿vale? Eh, también el EIC. Eh, entonces, en H2020 teníamos el Fast Track to Innovation, ¿vale? Que era para financiar proyectos ya innovadores desarrollados por pymes muy cercanos a mercado donde había grandes empresas por detrás y grandes eh, representantes industriales que quisieran tirar de esas innovaciones de las pymes, pues esto es distinto. ¿vale? El fast track es que también de nuevo la Comisión Europea puede intervenir en un proyecto a unos terrenos bajos y decir oye, vamos directamente al accelerator, ¿vale? de un Pathfinder a un accelerator porque tiene un gran potencial y tal. Y entonces eso sería un esquema fast track, ¿vale? Te saltarías el transition, te saltarías el proceso de, de envío de, de la propuesta a través de ley de, de la Accelerator y, y eh, automáticamente la comisión te propone un fast track para, para ser financiado bajo el modelo de Accelerator. Eh, bueno, y por último, el Accelerator, ¿vale? de nuevo está dividido en, en, en, en la convocatoria Open, que no está abierto a ningún sector industrial o en Challenges, donde a día de hoy están abiertas dos, dos retos, Strategy, Health and Digital Technologies y Green Deal Innovations ¿vale? Eh, entonces aquí pues, pues como ya sabéis, TRL altos, innovaciones basadas son inno es, tiene que ser algo innovación basado en descubrimientos científicos avances tecnológicos de tecnología muy muy disruptiva ¿no? y donde se necesita una financiación significativa para, por un, la empresa necesita por un lado eh, financiación para terminar el desarrollo tecnológico, es decir ir de TRL 6 a 9 y luego por otro lado para eh, lanzar la empresa al mercado y llegar a una fase de éxito ¿no? para la empresa ¿no? entonces aquí la, la, la, la novedad es como ya sabréis es que dan la, la, la modalidad deseada por la comisión aunque está generando muchos problemas y, y, y, y a día de hoy están comenzando algunos, es el Branded Finance, ¿no? de, que es financiación mixta para una parte de subvención de hasta 2,5 millones de euros mmm, eh, para financiar el desarrollo tecnológico y luego una, una financiación en, en, en, eh, en modalidad de, de capital, de acceso a capital de 500.000 a, a 1,5 millones de euros. El proceso de solicitud es tres fases. vale. Esto también es una, una novedad. Es a través de una plataforma que está en continuo desarrollo y está muy cambiante. vale. Entonces, es una fase corta. Obtienes un go no go, eh, se re, es rellenar una serie de preguntas a través de la plataforma, una, fra, una fase más larga donde completas tu aplicación a través de esta plataforma y de nuevo, te, los evaluadores te dan un go no go y una entrevista. vale. Durante la primera fase también hay que entregar un pitch deck y un vídeo de, del equipo y presentando el proyecto. Vale, como comentábamos, la financiación va, es financiación blended finance o financiación blanda, blanda. La componente de inversión, la Comisión Europea, lo que busca es... es eh, eh, a priori lo que desea es que vaya un, un inversor como cualificado ¿no? acompañando a, a, a esta empresa. ¿vale? Eh, eh, puede... Puede haber diferentes casos y por eso digo que, que hay que ir viendo porque a día de hoy eh, todavía no ha empezado ningún proyecto financiado bajo esta modalidad. ¿no? El, el, el EIC Accelerator, el piloto, eh, a priori se proponía que fuera la comisión la que invirtiera la empresa ¿no? y el, la novedad del Accelerator a día de hoy es que tiene, eh, la comisión te ayuda a buscar o tú tienes que proponer un inversor que pase determinados estándares de calidad, ¿no? como un inversor cualificado. ¿no? Eh, la, la, la componente de inversión es para actividades de escalado y la subvención, o, y luego se puede a, ir a solo subvención o subvención primario pr primero, ¿vale? Bajo ciertas condiciones, es decir, tú puedes decir, vale, yo de momento quiero la subvención para desarrollar tecnológicamente y durante el proyecto voy a ir viendo si necesito el apoyo de la comisión para esta fase de inversión. Es, en este caso, como comentaba Pablo, está muy dirigido a startups y empresas pequeñas, también personas individuales o incluso inversores pueden solicitarla, pero con la idea de que se cree una empresa. ¿vale? Y sin embargo, empresas de mediana capitalización pueden acceder pero no tendrían opción a la subvención, solo, solo tendrían opción a la parte de inversión ¿vale? para, para este escalado. El go no go va en función de excelencia, impacto y luego el nivel de riesgo, implementación, el equipo y también hay que, es muy importante justificar por qué se necesita el apoyo de la Unión Europea. ¿vale? En este sentido, pues nosotros podemos dar una serie de recomendaciones y luego, bueno, pues... Eh, eh, eh, pues eh, el proyecto pues, tiene que estar basado en tecnologías innovadoras tiene que ser innovador, disruptivo pero que ya esté desarrollado, probado y testado en entornos relevantes la innovación tiene que ser de, de alto riesgo de tal forma que eh, está en un punto que, que los inversores privados pues, lo ven muy arriesgado para invertir y entonces pues, estos, por eso se necesita esa parte de la comisión para, para financiar el desarrollo tecnológico, el plan de negocio mmm, tiene que ser muy convincente y sólido y luego aparte bueno pues hay que justificar otros impactos eh, como en Horizonte Europa Sociales y Económicos. ¿vale? La presentación de solicitados puede ser en cualquier momento, solo que la full application, la, la, la aplicación larga, tiene ciertas notas de corte, vale para, tanto para el Open como para los retos. Y, y nada, esto es todo por, por nuestra parte. Muchísimas gracias. Pues, Macarena, ha sido interesantísimo. Eh, nosotros ya habíamos eh, hablado con responsables de ley eh, hace, hace un tiempo y, es como, como comentas, eh, creo que es una oportunidad tremenda, es complejo, y además eh, se, se está abriendo camino, pero realmente es una de las líneas también más interesantes que hay. Sí, efectivamente. Aquí antes comentaba el compañero de Amy en el tasas de éxito. Es que es muy variable. En sí. el Accelerator yo... He visto eh, la tasa de éxito en torno al 10%, es decir, se, pre se presentaban 2.000 propuestas y financiaban 200, pero en sí. las últimas convocatorias he visto un 5, es decir, he visto 4.000 propuestas y, y, y, y 200 proyectos. Eh, una cosa que no he comentado es que la comisión va a controlar esto, cosa que es interesante eh, también, o sea, es una faena porque... Eh, eh, eh, eh, pues bueno pues eh, tienes dos oportunidades para presentar tu proyecto vale tanto en la short application como en la full application uh -huh. y a la segunda tienes que esperar como mínimo un año para volver a presentarlo entonces bueno pues eso puede ayudar a, a, a reducir la competitividad pero también pues, pues la propuesta tiene que estar muy bien presentada y no puedes ir a aprobar no porque pierdes oportunidades no sí. Eh, es comprensible, o sea, si vas a aplicar, a lo en serio y no apliques para aplicar, porque eso también es muchísima carga burocrática para, para sí, la presentación. Sí. Perfecto, pues muchísimas gracias. Eh, muy interesante. Todos los que queráis ver la, la presentación con más calma, la colgaremos en Internet, como hemos eh, comentado antes. Pues vamos con, con nuestro siguiente ponente. Eh, Miguel, te, ¿estás preparado ya? Eh, sí, creo que sí. Perfecto. Voy a bueno, ver si puedo voy a compartir la, la presentación. Compartir, eso es. Perfecto. Pues, si la pones en pantalla completa, ya se verá. A confirmar, por favor, que la estáis viendo bien. Ahora, en presentación. Sí. Ay, perfecto. Muchísimas gracias, Miguel. Muy bien. Nada, muchas gracias a vosotros por invitarme, buenos días a todos, gracias por, por asistir a, a esta jornada. Eh, bueno, yo voy a iniciar con una breve presentación de, de Bioinnova, ¿Quién, Quiénes somos. Somos una consultoría estratégica dedicada a las, eh, a, especialmente al ámbito de la salud, eh, ofrecen un asesoramiento especializado integral a instituciones y empresas en, en este ámbito. Esa es nuestra principal ventaja competitiva, nuestra especialización y nuestro profundo conocimiento de todos los actores relevantes del, del sector eh, ello nos permite pues, tener a, acceso a los principales stakeholders del, del ámbito sanitario, tanto del ámbito público como del ámbito, del ámbito privado eh, eh, esto como digo eh, nos hace muy, con, muy bien eh, conocedores y, y, y partícipes de todo lo que se está fraguando por así decirlo en el ámbito biosanitario eh, tanto eh, como veis aquí que cubre toda la que es la cadena de valor en el sector público y en el, y en el sector en el sector privado nuestra cartera de servicios ah, eh, aboca todo tipo de, de, de diferentes actuaciones en el ámbito de la salud, no solo lo que tiene que ver con la financiación de, de I+.D., que es lo que nos vamos a detener a, aquí ahora un poco más, pero que sepáis que también Bioinnova asesora a nivel de estrategia a empresas e instituciones en el ámbito sanitario, eh, promueve eh, ayuda en, en, en facetas de desarrollo de negocios, relaciones institucionales acceso al mercado, eh, re, eh, relaciones institucionales y acceso al mercado por lo tanto, con importantes labores en, en tareas de comunicación y, y formación, y también en lo que es la provisión y formación de, de recursos humanos. En lo que se refiere más específicamente a lo que tiene que ver con el ámbito de la financiación de I+.D., que, que es lo que eh, nos, eh, nos ha traído hoy aquí, eh, bueno nosotros cubrimos todo lo que es la, la, el, el ámbito integral de, de, de la ayuda, desde la generación de la idea, eh, su, la, la preparación de la propuesta... Eh, el acompañamiento al cliente en lo que es la parte de gestión y, y ejecución del proyecto en caso de ser de ser aprobado eh, y como digo pues eh, este servicio lo ofrecemos a centros y redes de investigación fundaciones e institutos de investigación sanitaria administraciones públicas con los especialmente los servicios de salud y en el ámbito privado a empresas eh, farmacéuticas empresas de tecnología sanitaria y a empresas de de base, de, de base tecnológica esta. Aquí veis un poco cuáles son eh, nuestras credenciales, algunas de las eh, del... del, del las empresas y institutos con los que hemos colaborado, a los que le hemos eh, llevado a cabo planes estratégicos de oportunidades de financiación, eh, consecución a través de subvención y otras formas de financiación preferente, eh, creación de alianzas y partenariados de I+.D., que, que, que vienen a ser muy importantes y muy relevantes a la hora de participar en las diferentes convocatorias, el, el asesoramiento sobre programas de ayudas, a los propios gestores de las, de, de las ayudas, formación y capacitación de equipos en la gestión de proyectos de I+.D., eh, posicionamiento ante los órganos financiadores, elaboración de manuales de procedimientos de gestión y todo lo que tiene que ver con la gestión del cambio y, y, plan, y planes de riesgo, como digo, tanto de lo que son instituciones de investigación sanitaria en el ámbito público como en el ámbito privado, eh, en grandes empresas eh, farmacéuticas y pequeñas eh, empresas, eh, startups eh, de base tecnológica que, que, que desean participar en, en convocatorias de ayudas. Eh, bueno, como ha comentado antes Pablo, yo me voy a centrar en lo que es la convocatoria de misiones de CEDETI de Ciencia e Innovación del año de, de este año, del año 2021. Es una convocatoria de inminente publicación. En cualquier momento puede salir publicada en el Boletín Oficial del Estado. Por lo que sabemos, el cierre previsto eh, será para la primera quincena de, de septiembre. Eh, y, el, y aquí veis un poco cuáles son los objetivos y las características de, de esta ayuda. Es el apoyo a grandes iniciativas estratégicas, intensivas en, el, en, el, en la I+.D. y desarrolladas en colaboración pública-privada, eh, que aborden las tendencias y retos tecnológicos más recientes para resolver los desafíos del, más relevantes de la, de la economía española. Estamos hablando de que la dotación de la convocatoria para, eh, para este año es de 141 millones de euros, eh, cubre eh, puede cubrir en, en subvención hasta el 80% del, del, del presupuesto eh, esto supone que es, es la convocatoria de ayudas eh, mejor dotadas y con mejores eh, por así decirlo con eh, mejor eh, ratio de financiación con mayor eh, eh, eh, límite máximo de, de financiación en subvención hasta el, hasta el 80% como digo y ello supone pues eh, que a, cara a estas características, tenga una serie de, de, de criterios eh, y de complejidad a la hora de formalizar su participación. Deben de ser, eh, las, los, los participantes deben formalizar una agrupación de empresas que deben de estar lideradas o bien por una gran empresa o bien por una mediana empresa, dependiendo de la tipología que, ha, que ahora veremos. Además, eh, el CDTI va a exigir que en el momento de presentación de la, de la propuesta, esta agrupación esté formalizada, eh, quiere decir que haya un acuerdo de consorcio entre, entre los participantes. Eh, estamos hablando además eh, que precisamente por esto, por esta, eh, por esta complejidad y por estas eh, eh, ventajas que presenta la convocatoria, pues tienen que ser proyectos con un mínimo de investigación industrial, estamos hablando que de, de TRLs bajos, aunque también se contempla una, una parte que pueda ser de desarrollo experimental. Eh, estos proyectos deben de tener una subcontratación relevante, y universidades, organismos públicos de investigación, y deben de estar encuadrados en una de las nueve misiones eh, de, de las convocatorias que luego también veremos. Hay una convocatoria específica del ámbito de la salud, que además esa, convocatoria, esa, esa parte, esa, esa misión, está dotada específicamente eh, con 31 millones de euros, más, algo más de 31 millones de euros, eh, para, para financiar los proyectos que vayan dirigidas a, a, a esa misión eh, como digo es una, es una oportunidad muy relevante, muy importante la que mejor dotada está y la que mejores eh, condiciones presenta pero sí que tiene una serie de, de requisitos y de complejidad a la hora de, de, acceder, a, de acceder a ella eh, hay dos tipos de, de misiones eh, que se concretarán cuando salga la convocatoria una misión que va más enfocada a, las, a grandes empresas y otra misiones específicas para pequeñas y medianas empresas ¿Cuáles son las características que deben de tener los proyectos y los consorcios que vayan a aplicar a cada una de estas misiones? La de las grandes empresas debe estar eh, compuesta por un mínimo de tres y un máximo de ocho empresas. Al menos una de, esas, eh, de esos componentes de esa agrupación debe ser pequeña y mediana empresa y debe haber dos autónomas. De, de forma, además, que ningún grupo de empresas pueda superar el 60% del, del presupuesto el, elegible del proyecto. Eh, en la misión de gran empresa el líder debe de ser eh, eh, obligatoriamente una, una gran empresa. La duración del proyecto debe de ir en torno eh, de un mínimo de tres a cuatro años de duración. Debe de iniciarse en 2021 ya que eh, por, eh, por requisitos del, del, de la convocatoria al estar en la partida de presupuestos de 2021 el proyecto debe de ser iniciado en, 2000, en 2021. Cedeti comenta que, bueno, que los plazos marcados es que eh, se publica ahora la convocatoria que se presente a principios de septiembre y que se resuelva antes de final de año eh, cumplido todo el trámite de subsanación requerimientos aceptación, aceptación y demás por lo tanto la, en las propuestas sí que deben contemplarse actividades para realizar en el año 2021 una vez presentada la propuesta para que se cumpla eh, una vez con la, de posterior a la fecha de presentación de la propuesta para que se cumpla el, el efecto, el efecto eh, incentivador un mínimo del presupuesto de los proyectos eh, del 20% debe estar contemplado para la última anualidad, que podrá ser ya, como, como digo, de, de 3 a 4, a 4 años de, de duración. Los proyectos contemplados en esta, en esta línea de misiones de grandes empresas debe tener un mínimo de 5 millones y un máximo de 10 millones de euros, siendo el mínimo por empresa de 175.000 euros. Y la subcontratación de los organismos de investigación debe ser en torno de al menos el, el 20%. Y eh, otro de los requisitos fundamentales, y este es, es importante, bueno como, como el resto de ellos, es que debe de haber un mínimo de un 60% de las actividades contempladas en, en estos proyectos de investigación industrial, de TRLs eh, bajos. Eh, eso es importante eh, porque a la hora de, de, la, de la evaluación, el que te, te califiquen una actividad no como investigación industrial, sino como desarrollo experimental puede suponer un recorte del presupuesto elegible, que de forma que si no cumple este criterio, pues eh, el proyecto, aunque esté muy bien evaluado en el resto de los apartados, puede, puede caer por, por criterio propio de elegibilidad. Así que es recomendable incluso ir más allá del 60% de, de investigación industrial, de TRLs de, de 1 a 4 o 5, eh, para que en caso de sufrir recorte no nos quedemos por debajo del mínimo. En las misiones de pequeñas y medianas empresas los requisitos son algo más eh, flexibles. Eh, el máximo serían eh, seis empresas, el mínimo también eh, tres, eh, al menos dos autónomas. Eh, y ninguno puede superar el 60% del presupuesto, ningún grupo de, de, de, empresas, de, de empresas pertenecientes al mismo grupo. Aquí sí que deben de estar liderados por una empresa mediana, no por una empresa grande, sino por una empresa, y tampoco por una empresa pequeña, sino por una empresa mediana de 50, de 50 trabajadores, eh, pero sí que lógicamente pueden participar eh, empresas pequeñas, incluso muy pequeñas, micropymes, en, en ese tipo de consorcios. Eh, la duración sería inferior, de dos a tres años, también con inicio en la anualidad 2021, eh, y con eh, un 20% debe de ser ejecutado en la, en la última anualidad. Aquí estamos hablando de presupuestos más bajos para poder para participar, no hay esa barrera de entrada tan relevante como puede ser las misiones de grandes empresas, sino que estamos hablando de presupuestos de 1,5 a 3 millones de euros, con un mínimo de 170.000 de 170. euros por empresa también, y la subcontratación de los organismos de investigación será de algo menos, también del 15%, así como el requisito de actividades de investigación industrial del 35%. Eh, estos requisitos, tanto el requisito de subcontratación como el de organismos de investigación, como el de investigación industrial, se han flexibilizado con la convocatoria del año anterior. Este es la, la, el segundo año que sale esta convocatoria. La, el año pasado fue una especie de, de piloto. Eh, ha doblado el presupuesto. El año pasado estábamos hablando de un presupuesto de 70 millones y este año estamos hablando de, de algo más de, eh, de la mitad. Y como digo, los criterios de participación se han flexibilizado algo en, en lo que tienen que ver con, la, con, la, con el requisito mínimo de participación en cuanto a actividades de investigación industrial y de subcontratación de los, de los organismos de, de investigación. Eh, como digo, estamos hablando de intensidades máximas de ayuda de subvención que no nos vamos a encontrar en ninguna otra ayuda a nivel nacional. Solo, solo podríamos equipararnos en las ayudas de eh, Horizonte Europa. Eh, la modulación de, la, de esas intensidades de ayuda va en función de las actividades y en función del tamaño del, de las empresas que forman la, la agrupación que presenten los proyectos, un 80% máximo de intensidad de ayuda en actividades de investigación industrial para pequeñas empresas, un 75% para medianas y un 65% para gran empresas, y para aquellas actividades calificadas por, de desarrollo eh, experimental, las intensidades serán algo menores, un 60% en, en, la, en pequeñas empresas, un 50% en mediana y un 40% en empresas. Siempre estamos hablando de subvención, subvención a, a fondo perdido, eh, en, en este tipo, en, en, en esta convocatoria. Los conceptos subvencionables de, la, de esta convocatoria de misiones, aquí lo estáis viendo, eh, lo que forman parte de un proyecto de investigación, con algunas salvedades con, con respecto a las convocatorias típicas de CDT. Los costes de personal, pues eh, lo que sería eh, la, la involucración de, de investigadores técnicos y de más personal auxiliar dedicado al proyecto y que tengan un contrato laboral o en aquellas empresas. Eh, pequeñas y medianas empresas, principalmente personal autónomo que sea socio de la empresa. Esto debe estar eh, explícitamente re, eh, recogido en la, en, en, la, en la propuesta y en la solicitud. El coste instrumental y materialmente inventariable, eh, aquí se, se imputaría los costes de amortización correspondientes a la, a la duración del proyecto, coste de investigación contractual, aquí, aquí nos eh, eh, estarían eh, dentro todo lo que tiene que ver con la subcontratación de los centros de investigación y además o, otro tipo de contratación y subcontratación de conocimientos técnicos, patentes, costes de consultoría y servicios equivalentes que estén dedicados de manera exclusiva al, al proyecto. Y otro tipo de gastos que no encajan en ninguna de, de otras categorías que se deriven directamente del proyecto. Eh, también incluiría el coste del, del auditor por la auditoría anual que, que, hay que, que, hay que, que hay que pasar para la justificación de CEDETI, estamos hablando de justificaciones anuales, hasta un máximo de 1.500 euros anuales. Y en esta convocatoria, un poco por, lo, eh, por los requisitos y por la, la, las exigencias de la normativa comunitaria, no, eh, no se incluyen la financiación de costes indirectos. No podemos imputar costes indirectos, sino que únicamente se contemplará la financiación de los costes derivados eh, directamente el, eh, de la ejecución del proyecto. Eh, aquí tenéis eh, cuáles son las nueve misiones, cuáles son los nueve ámbitos, eh, las nueve misiones generales en los que deben abordarse los proyectos. Eh, estamos hablando de que el primero de ellos sería impulsar la agricultura española del siglo XXI, un segundo dirigido a la eh, energía segura, eficiente y limpia para el siglo XXI, el impulso a la industria española en la revolución industrial del siglo XXI, aquí mucho eh, estaría centrado en el ámbito de robótica, el impulso a la economía circular, que, eh, principalmente actuaciones de reciclaje y reutilización, impulso a la, a la eh, a la sociedad de la información, a la seguridad y privacidad y ciberseguridad en el tratamiento de los datos, el impulso al transporte intermodal sostenible e inteligente y el impulso al desarrollo del turismo explotando las posibilidades de la tecnología, el avance y capacitación de te tecnológica de la industria biofarmacéutica española y el impulso a la eh, computación de alto rendimiento. Como veis estamos hablando de nueve misiones que cubren un amplio aspecto de lo que es el las, eh, el sistema de ciencia y tecnología y, las, eh, y los sectores tecnológicos punteros en, en España. Y bueno, aquí nos, va, nos, nos vamos a detener ahora a continuación en el, en el que tiene que ver específicamente con el ámbito de la salud, que ya hablamos que tenía una dotación específica en la, en la convocatoria. Señalar que cada una de estas misiones en la, en la convocatoria, cuando salga publicada la convocatoria, tiene unos diferentes ámbitos de actuación a los que se han dirigido los proyectos. Los que se refieren específicamente al ámbito de la actuación del, de la misión salud, eh, aquí los, eh, los estáis viendo, serían estos, estos tres. Esta, esta, esta información está aún pendiente de la de la publicación eh, oficial de la, de la convocatoria, esto tomarlo así como visión borradora, aunque es muy probable que se corresponda tal cual con lo que salga con lo que salga la convocatoria. Y como digo, los proyectos deberán abordar eh, al menos uno de estos tres eh, objetivos, al menos uno de estos tres ámbitos de, de actuación eh, y además establecer una serie de, eh, al, de tres indicadores de cumplimiento de los, eh, de, de los objetivos del proyecto que vayan dirigido a, a estos tres ámbitos. Sí, disculpa, un inciso. Eh, sí, sí. Eh, esto, eh, ¿Sabes si están recabando todavía información de comentarios o esto más o menos ya, ya ha terminado la fase de, de, no, la, de hacer? L, uh -huh. l, ¿Te refieres a la convocatoria? Sí. Sí, la convocatoria está prácticamente cerrada vale. y se publicará en, lo, en los próximos días. Está únicamente pendiente de, vale. de, de publicación en el... En el es, es sorprendente como eh, el, los diferentes lobbies que, que hay muchas veces arriman demasiado de las cuales su sardina. Fíjate que en salud, toda la parte de salud digital ha quedado excluida de la convocatoria prácticamente. ¿O tú crees que la salud digital y dispositivo médico...? Puede... Bueno, hay, sí, efectivamente, lo que es misiones, eh, esa parte no... Misiones de CEDETI, de Ciencia sí. e Innovación, no está incluida. Eh, hay otro tipo de convocatorias, eh, es la, la misiones de, de, de, misión específica de Inteligencia Artificial, que ha salido en la convocatoria del, del Ministerio de, claro. de Economía y Transformación Digital. No, va, por, va por otro ministerio y va con otro tipo de convocatoria y otro tipo de, de, de procedimiento. Bueno, en esa convocatoria sí que hay un, un ámbito específico para salud digital, pero bueno, es verdad que esa convocatoria también tiene otra serie de requisitos y de, de, de barreras y especificidades eh, concretas. Estamos hablando de esa convocatoria, son de 50 millones de euros, pero lo mínimos de los proyectos son de 10 millones. O sea, va a haber 4 o 5 proyectos con Muy poquitos para... proyectos <risa> van a poder acceder ahí. Y bueno, son proyectos que ya están eh, un poco dirigidos y cocinados para en, en cada una de las temáticas. Y bueno, en el ámbito sí que es verdad que hay una, un tema específico para temas de salud digital y algún proyecto por ahí pues está, se, está, se está moviendo. Y, y eh, respecto a lo que es la participación mínima de 175.000 euros por empresa, eh, de nuevo, la, la orientación es... Como muy eh, mediana empresa, porque eh, dado que solo puede justificar con sueldos eh, uh -huh. y con cuatro cosas más y compras de laboratorio, estamos hablando de que deben ser empresas que tengan 175.000 euros sí. anuales. O sea, bueno, eh, estos son convertidores de dos o tres años, pero que tengan una carga eh, de costes salariales elevada o, o que tengas que comprar mucho, porque si no, re realmente no podría justificar. De nuevo, es una barrera de entrada. Eh, mm. para, para muchísimas pymes de investigación sí, que con muy poco personal, aunque tengan a lo mejor una parte de personal en la universidad, o en, pero lo que es personal propio financiado, eh, eh, esta barrera nos parece que el CDT sigue obsesionado con estos 175.000 sí, euros. Es, es el requisito mínimo de participación para cualquier a, ayuda sí. de CDT, eh, para los, los proyectos de, de PID. Y, y bueno, es, es verdad que sí que te permite. Eh, el, el, el salario del personal autónomo socio de la empresa pero como tú dices sí que supone pues una cierta barrera porque la empresa debe tener cierta capacidad y cierta sí. trayectoria y cierta eh, eh, peso un soporte financiero para poder justificar ese mínimo es en sí. un proyecto en un proyecto de bueno de mínimos tres años en un proyecto de una agrupación de, de, de más empresas pero bueno, esa, esa barrera sí que sigue, sigue estando ahí. CEDETI bueno, comenta eh, a la hora de, de ver todos los requisitos de participación de, de esta convocatoria que, bueno, que está obligado por la normativa comunitaria. Y que, y que, bueno, que este tipo de ayudas, las misiones de cdt eh, de Ciencia e Innovación con este tipo de condiciones no se habían visto en los programas anteriores, o sea, en los programas anteriores estamos visto que de subvención, pero en estos niveles había muy, muy poquito, todo era reembolsable o una parte no reembolsable, o subvención siempre que fuera con colaboración con algún centro tecnológico o con algún centro público. Y aquí ahora sí que estamos hablando de proyectos de, de subvención hasta el 80% para, para pequeñas y medianas empresas, pero bueno, sí que tiene que acogerse a una serie de limitaciones y de, y de requisitos de la, de la normativa comunitaria. Eh, bueno, aquí, aquí estáis viendo, eh, como digo, tal y como, como va a estar presumiblemente redactado en la convocatoria, cuáles serían los ámbitos de actuación de la misión salud, eh, la investigación y desarrollo de medicamentos basados en terapias avanzadas… Eh, los medicamentos ba eh, basados en terapias dirigidas, eh, tanto aquellos desarrollados en los centros generales de conocimiento como en empresas biofarmacéuticas, y investigación y desarrollo de nuevos medicamentos y las basadas en tecnologías de ARN. Y aquí estaría incluido todo lo que tiene que ver con ARN mensajero, ARN interferencia, ARN antisentido y aptámeros entre otros con potencial de aplicación. Aparte de esos tres objetivos, de esos tres ámbitos de actuación de la misión salud, que como digo, deben de estar, eh, al menos uno de ellos debe de estar abordado por el proyecto con unos objetivos específicos de actuación y con, de, y con definición de tres indicadores de cumplimiento de los mismos. Eh, además, eh, el cumplimiento de estos indicadores es importante porque determinará la cuantía final de la ayuda. Eh, se pueden establecer otros, otros objetivos y otros ámbitos de actuación que tengan que ver con la Misión Salud, pero a, como digo, al menos uno de estos sí que debe estar abordado por el, por el proyecto. Y por mi parte nada más, eh, de nuevo a, a agradeceros el haberme invitado. Una lástima no poder estar allí físicamente en Granado y ha sido una muy buena oportunidad de, de, de conocer, vamos, de visitarlos de la ciudad y de, y de conocerlos. Esperamos que para una próxima ocasión sea posible. Las circunstancias lo obligan así. Sí, y y si va. tienes cualquier pregunta, cual, cualquiera de los participantes, pues estoy a vuestra disposición Perfecto, pues magnífica exposición de una interesantísima, interesantísima oportunidad de porque son proyectos, como has comentado, con unos porcentajes de, de subvención que se echaban de menos, porque en programas ah, como Eureka sí. y otros programas que son internacionales, mientras que otros países están subvencionados al 60, al 80%, en España seguimos con la subvención de proyectos internacionales del 24,5% de práctica y entonces es competir con las manos atadas contra nuestros socios europeos. Y, y programas como estos son realmente necesarios. Espero que poquito a poco, por una parte, se vaya flexibilizando la participación real de pymes y micropymes de investigación. Recordemos que los proyectos, sobre todo los disruptivos, muchas veces nacen muy chiquititos. No nacen eh, con unos fondos de inversión detrás enormes, porque los fondos de inversión suelen ser muy alérgicos al riesgo. Y estos proyectos, por definición tienen un riesgo elevado. Esperemos que nuestros eh, estimados compañeros del CETI poco a poco vayan abriendo esa mano y sobre todo que no se olviden de la salud digital, mm -hmm. eh, porque si en la anterior convocatoria de H2020 el 50% de los fondos de salud, prácticamente 3.000 millones de euros, fueron destinados en exclusiva a grandes farmacéuticas, eh, esto parece ser que se ha, se ha corregido aquí. La innovación muchas veces se realiza en PyME. Tenemos que mimar a nuestras PyMEs de investigación, que si tienen éxito, ya serán compradas por las farmacéuticas. Pero hay, hay que ponérselo muy fácil a, la, a las pymes para que despeguen, porque la parte de seed capital, la parte de, de, de early stage, de, que es donde más riesgo hay y es donde más riesgo, además, asumen los emprendedores, es la que, la que está más desprovista de ayudas. Muchísimas gracias, Miguel. Vamos con gracias. nuestro siguiente y último ponente, pero no por ello menos importante, eh, Daniel de Zavala Innovation. Gracias, Pablo. Voy a Venga, abrir vamos. pantalla también. Perfecto. Voy a hacer un, un pequeño cambio de enfoque con respecto a las convocatorias que estábamos viendo hasta ahora. Sí, sí, sí. Eh, porque básicamente nos vamos a centrar en la Agencia Estatal de Investigación. ¿vale? Aunque habíamos hablado de retos, Bueno, eh, voy a hacer un, una visión un poquito más amplia. Eh, y digo que es un cambio de enfoque porque al final eh, estamos viendo convocatorias de ayudas con unos niveles de subvención muy importantes, eh, pero por otro lado muy competitivas. ¿Vale? En este caso, le damos un poquito la vuelta. Vamos a ver convocatorias que tienen unos niveles de subvención equivalente más bajos, pero las probabilidades de éxito son mayores porque hay un nivel de competitividad menor. Aquí tenéis una foto de lo que serían las convocatorias promovidas por la Agencia Estatal de Investigación para el ejercicio 2021. Nos vamos a centrar sobre todo en dos, que son las Bien. líneas estratégicas. Daniel, disculpa, si lo no puedes poner la pantalla completa, creo que se verá un poquito más grande. Espera, porque tengo dos pantallas y eso siempre. Ya, a mí me pasa mucho. Sí, si lo puedes poner en... A ver si lo puedo... Y maximizar cambiar. la presentación. A ver... ¿Ahora? Ahora, perfecto. Pues, cerrando el monitor del ordenador se arregla. Eh, como decía, vamos a centrarnos en dos convocatorias concretas eh, y mi idea es compararla. Pero antes quería, eh, seguro que esto lo conocéis, ¿no? Pero quería aterrizar un par de conceptos eh, que creo que son interesantes que son el de los TRL, o sea que en estas convocatorias vamos a trabajar, y eso también es un factor de entrada, vamos a trabajar en, en TRLs bajos y medios, no nos vamos a ir a, a etapas precomerciales de, de innovación, sino que vamos a estar en, en TRLs a partir de tres, fundamentalmente, eh, y como mucho vamos a llegar a siete, eh, o sea que son convocatorias que, que no contemplan la innovación o, o las etapas de, de, de madurez de, de mercado, digamos, ni la investigación básica. ¿vale? Eh, también quiero que, que veamos un poquito lo que os decía al principio eh, es cierto que las convocatorias de las que vamos a hablar tienen unos niveles de subvención equivalentes eh, que son bajos en comparación con lo que podría ser un, un SMI un antiguo instrumento PYME o un NEOTEC o si nos fuéramos a un H2020 o un Misiones, eh, pero eh, los ratios de éxito son altos, ¿vale? si nos vamos a, a retos, líneas estratégicas que estarían por aquí, vemos que eh, se aprueba casi, eh, incluso más, de la mitad de lo que se presenta frente a un 5% que se puede aprobar en una icd ¿vale? Entonces, bueno, son decisiones que hay que, que hay que tomar, hay que diversificar la cartera de, de proyectos y de oportunidades de financiación. Eh, he puesto aquí algunos ejemplos de convocatorias clásicas eh, a nivel nacional para que veáis eh, niveles de cooperación, porque al final siempre vamos a tener eh, que tener claro si nuestro proyecto es individual o es un proyecto en cooperación y esos TRLs a los que hacemos referencia. Si nos fuéramos a retos colaboración, como decía, vamos a tener que ir a TRLs a partir de 3-4 eh, y vamos a ir a TRLs pues, 6, eh, sobre 6 aproximadamente, a diferencia de lo que podría ser un, un PDF de ti, eh, que podríamos ir a TRLs un poquito más lejos, ¿no? a, a, a niveles cercanos a la innovación, rozando la innovación y un proyecto individual. Creo que es importante, que enfoquemos nuestro proyecto de forma clara y desde el principio veamos si es un proyecto en cooperación, eh, desde dónde partimos y hacia dónde queremos llegar en ese proyecto y eh, si queremos hacer una apuesta eh, por una convocatoria con una alta competitividad, o sea, difícil de conseguir, con unos ratios de, de, de éxito bajos, pero unos niveles altos de ayuda o diversificarlo y ver también convocatorias donde eh, proyectos más sencillos de conseguir convocatorias donde el nivel de financiación va a ser más, más fácil. ¿vale? A partir de ahí, quería, eh, para nosotros el, el PDC, y luego me presento y presento a la compañía, eh, es como la referencia. Es cierto, coincido contigo, Pablo, con esas barreras de entrada, tenemos un presupuesto mínimo por socio, 100, o, sea, por socio o, o por entidad, si es individual, 175.000 euros, que incluso es recomendable llegar a 200. Es una barrera de entrada para startups y empresas eh, pequeñas, muy pequeñas. ¿no? Eh, pero es verdad que Cedeti da una flexibilidad en cuanto a duración del proyecto, en cuanto a TRLs, es una convocatoria muy importante esto, que está siempre abierta ¿vale? y de temática abierta. Se puede presentar cualquier tipo de proyecto de, de salud o de lo que sea. ¿vale? Cedeti también tiene otra herramienta, tengo aquí la de transferencia cervera para que veáis un poco las diferencias. Si bien hace de tipo de podemos ir con un proyecto individual o en consorcio, y nos da igual el tamaño de empresa, Transferencia Cervera es solo para pymes. ¿vale? Eh, la temática de, de Transferencia Cervera está enfocada en las líneas de, de, de Cervera. ¿vale? No podemos presentar cualquier cosa, pero bueno, es bastante amplio. Y sí que tenemos una obligación de subcontrato en un organismo de investigación que esté dentro del listado de Centros de Innovación y Tecnología. ¿vale? Eh, he puesto 5, pero es un 10%. ¿vale? En principal ventaja de transferencia Cervera con respecto a CEDETI es el tema de las garantías. Otra barrera de entrada en CEDETI es el tema financiero. CEDETI va a imponer garantías a empresas que no tengan las cuentas bien, que no tengan una solvencia financiera demostrable, eh, unas garantías que en algún caso pueden ser muy altas. En transferencia Cervera, gracias a una dotación especial que tiene de fondo, la garantía máxima que puede poner es del 5% de la ayuda. No es la que podríamos tener en CEDETI, en una empresa que esté regular. Eh, que podríamos llegar a 60-70% de garantía ¿no? en forma de aval bancario o, o garantía de tercero. Creo que es una diferencia interesante y que hace esa convocatoria interesante a mirarla. El resto de aspectos son, son similares. ¿vale? Eh, si nos vamos a la Agencia Estatal de Investigación, tenemos retos colaboración y su prima hermana, que es línea estratégica. En retos colaboración sí que tenemos que ir a un consorcio, como veis, de entre dos y nueve empresas. Esa barrera que comentaba Pablo del mínimo de presupuesto, aquí baja un poco, porque es verdad que el mínimo de presupuesto, eh, para un presupuesto mínimo de medio millón, el mínimo de presupuesto por entidad sería de 50.000 euros, porque el, el mínimo es un 10% de la contribución de, del proyecto, pero sí que tiene que ser un consorcio en el que haya empresas y organismos de investigación, ¿vale? que vayan como socios. Eso nos, nos va a permitir ciertos juegos. Aunque es verdad que la ayuda, aquí no estamos hablando de subvenciones, para empresas solo hablamos de préstamos, en unas condiciones ventajosas, pero al fin y al cabo un préstamo que hay que devolver. Para empresas, los organismos de investigación van eh, al 100% de subvención ¿vale? En líneas estratégicas, eh, bueno mmm, hay algunas diferencias, sobre todo de TRL, baja el TRL bastante, tenemos que ir a proyectos mmm, más cercanos a la investigación aplicada, el presupuesto puede ser más bajito y, sobre todo, puede coordinar el, el organismo de investigación. Aquí puede coordinar cualquiera, no tiene que coordinar la empresa como en el caso de retos. Bueno, con esto quería daros una, una foto rápida, una comparativa de qué es lo que tiene la Agencia Estatal de Investigación eh, a lo que podamos aplicar como empresa. En cuanto a la ayuda, conocéis de sobra seguro el tipo de ayuda que da CDETI, que es un préstamo a interés cero durante 10 años con 3 de carencia, eh, con una parte del préstamo que no se devuelve, lo que es el tramo no reembolsable, y con su informe motivado que te permite una deducción fiscal muy importante. Es decir, que podemos conseguir pues, unos tramos no reembolsables de entre el 22 y medio, y, bueno, incluso se podría subir un poquito más, que eh, sería el equivalente a subvención, y un, como digo, un préstamo que hay que devolver. En el caso de retos, claro, aquí lo que vamos a tener es... Eh, un tramo reembolsable, un préstamo con una deducción, que lógicamente es más grande si, hay, si no hay subvención, pero al final es un préstamo. Nosotros cuando trabajamos con nuestros clientes empresariales, en estos casos recomendamos pensar no en el préstamo el presupuesto elegible, sino en la fase de colaboración con el centro tecnológico o el organismo de investigación, universidad, etc. Si tu presupuesto tiene una parte muy importante de su contratación a un organismo de investigación, eh, puede empezar a merecer la pena mirar a retos o a líneas estratégicas como una alternativa, porque en el caso de, un, de un, un tipo CDT, el presupuesto que va con el organismo de investigación es una subcontratación, es decir, te va a costar el dinero. Aquí hay una comparativa de lo que sería un presupuesto de medio millón de euros de, de, de PID, en el que el 40% va subcontratado. ¿vale? Al final, la subcontratación se va a comer mmm, prácticamente el tramo no reembolsable y más, ¿vale? En el caso de un reto de colaboración eh, no hay una subcontratación, va como socio, pero va cubierto con su propia subvención, con lo cual tu presupuesto es tuyo y tu tramo reembolsable es tuyo. O sea que es una cuestión a valorar en el caso de, de ir con, en colaboración con un organismo de investigación. Y también lo que comentaba Pablo antes del presupuesto mínimo. ¿vale? Sin más, es lo que quería comentaros en cuanto a una comparativa. Eh, ¿Qué es lo que financian en esta convocatoria? Bueno, lo de siempre, ya mis compañeros anteriores han hablado de gastos elegibles, aquí tenemos los típicos también y no voy a entrar también un poquito en detalle, creo que es más interesante el debate en todo caso eh, para establecer esa, esa comparación. Eh, presento muy rápidamente esta bala, eh, tenemos 35 años de, de vida, somos una consultora especializada en, en gestión de la innovación y, y sobre todo en, financiación, en búsqueda de financiación aquí tenéis una de las últimas fotos, no la última porque ya somos más de 350 personas eh, desde nuestra sede central de Pamplona y el resto de oficinas nacionales e internacionales. Trabajamos con organismos de todo tamaño y de todo tipo ayudándoles a, a, a identificar cuáles son sus su posibilidades de financiación pública tanto en ayudas como en incentivos fiscales a nivel regional, nacional y europeo y estos son algunos datos. Vale. Eh, eh, al año presentamos unos 3.000 expedientes ¿vale? eh, nacionales, pues superamos los, los 1.500 y eh, estos son también algunos números que, que veréis en la, en la presentación para que veáis pues eh, qué nivel de, de, de, de éxito tenemos también en, en grandes proyectos de cooperación, a nivel europeo, por ejemplo, pues tenemos un ratio de éxito de en torno al 33%, presentamos, hemos presentado en, en lo que ha sido H2020 eh, marco H2020 900 propuestas lideradas y hemos retornado 700 millones de euros. A nivel nacional somos también referencia eh, con el 10% de, del, del presupuesto que aprueba CEDETI, eh, gestionado por nosotros. Y, y estos son al final lo, los organismos con los que trabajamos, que básicamente son todos los que tienen algo que decir en financiación de, de entidades. ¿vale? Y aquí tenéis bueno, mis datos de contacto por si tenéis alguna duda. Muchas gracias y si queréis... Iniciamos un, un turno de debate, Pablo, o, ti, o si tenéis alguna duda, por supuesto, la Bueno, yo prefiero escuchar las preguntas que, que tengáis los asistentes, porque si nos ponemos a debatir, a mí me terminan siempre tirando de las orejas, <risa> porque soy demasiado claro. Así que si alguno de los participantes eh, quiere comentar algo, tiene alguna duda para uno de los ponentes o quiere compartir alguna experiencia, eh, más que encantados. No seáis tímidos o tímidas. Pues parece ser que, que sí, que, que la gente es un poquito tímida. ¿no? Bueno, eh, por mi parte, darte las gracias, eh, Daniel, una, una excelente exposición. Como has comentado, son proyectos que si bien tienen un porcentaje de financiación menor, mucho, son más sencillos de conseguir y si por lo, por lo que sea tu proyecto, sí o sí tiene una componente de investigación fundamental importante y tienes que subcontratar a una OPI, es una manera excelente porque la OPI va a financiar al 100%. Y esto es en sí es una buena parte, sería como no una financiación oculta, porque no está nada oculta, pero sí es una financiación importantísima si sí el contrato de transferencia de resultados de investigación es adecuado. ¿no? Eh, entonces, para este, para este tipo de proyectos, un poquito más a largo plazo y que sí o sí tengas que quieras juntar con una OPI, es, es una opción magnífica. Yo espero que, que eso, que poquito a poco las condiciones vayan, vayan mejorando, no por nada, sino simplemente para igualarnos con nuestros socios europeos que están en general mucho mejor financiados que nosotros, eh, pero mucho mejor financiados y que además tienen un lobby industrial muy potente que a la hora después de las licitaciones de los grandes organismos, de ciencia europeos, eh, por ejemplo, los alemanes son expertos en poner dinero en Europa, pero después exigir que cuando hay que hacer una contratación se haga por parte de empresas alemanas, algo que sería bonito ver en España más a menudo, el hecho de que, de que se defienda la contratación de empresas españolas. Pues bueno, eh, de verdad que nadie tiene ninguna noticia porque son, han sido cuatro ponencias de, de máximo nivel, Recuerdo que todo va a estar eh, grabado, que lo vais a poder consultar todo que desde la Fundación del Parque, eh, del Parque de Ciencia de la Salud eh, estamos para para ayudaros eh, que si queréis los contactos de Daniel, de Miguel, de Macarena o de Antonio está, estarán en, en el blog, pero aún así si, también será un placer eh, facilitaroslo. y a vosotros cuatro, los ponentes, muchísimas gracias. Ha sido un verdadero placer. Eh, espero que también de aquí os pueda salir en alguna que otra colaboración porque esto tiene que ser siempre un win-win seguiremos hablando de estos temas porque va, eh, van a salir bastante más convocatorias y yo creo que se van a abrir muchísimas oportunidades aparte de que la fundación tiene el, el firme compromiso de, de ayudar a todas las empresas del parque, del parque de la salud y, y su entorno y estoy seguro de que más cosas podremos hacer Pues por mi parte nada más eh, daros a todos las gracias por, por haber asistido, haber dedicado vuestro tiempo y que es nuestro recurso más escaso. Y, y espero volver a veros. Eh, como decía Miguel, eh, a ser posible en persona, dentro de un tiempo. Pues nada. Muchas gracias a vosotros. Muchas gracias a todos. Sí, muchas día. gracias. Venga, Buen día. Obviamente.